Elena, pues Elena es una gatera total y absoluta. Ahora que como no entiende todo, todo, todo lo puedo decir. Eh, obtuvo, ¿cómo? Ah, lo ha entendido. Hmm. Eh, obtuvo un doctorado en biología del comportamiento en la Universidad de Parma en Italia y la tesis era sobre el bienestar de los gatos en refugios y protectoras. Solo con esto ya os digo. Eh, ha hecho mucha, mucha investigación sobre muchas especies, primates, carnívoros salvajes, elefantes durante muchos años, 30 años, y es consultante sobre comportamiento de, de, del gato desde el año 93. Está muy interesada en lo que es su, es su investigación y su trabajo, en la sociabilidad, eh, el comportamiento felino-social entre los gatos la gestión de los conflictos sociales gatunos y ha hecho muchos estudios sobre estrés y bienestar de los gatos eh, le he preguntado si había aprendido algo a lo largo de todos esos años que había aprendido y lo que he aprendido sencillamente es que todos los gatos incluso el más tonto son sus palabras eh, son suficientemente inteligente para manipularme y engañarme Y Acaba diciéndome, y actualmente soy la propiedad, la propiedad de dos gatos tabis rescatados de un contenedor de la basura en Cerdeña. Con esto acabo la presentación. Lo que hoy querría hacer con vosotros es hablaros de cómo reconocer el malestar, la, la ansiedad, la depresión, es decir, el malestar psicológico en los gatos, sobre todo en los gatos en entornos de refugios, analizar por qué los gatos son tan vulnerables a la ansiedad social y por último hablar qué es, de lo que podemos hacer para evitar o al menos reducir el estrés en los centros de rescate y para ello Obviamente, ah, os hablaré de las respuestas al estrés felino, hablaremos de la carga filogenética y por último hablaremos de los refugios. ¿Qué es el estrés? Tenemos una definición muy mala de este uh, racionamiento. Se define como una respuesta no específica a los factores estresantes. O es sea, circular realmente, pero es la mejor definición que tenemos. ¿Qué es un estresante? Es un estímulo que puede licitar una respuesta integrada en neuroendocrina proporcional a su intensidad. Sin embargo, la calidad e intensidad de la respuesta al estrés depende de la naturaleza del factor estrés estresante de las especies porque hay límites determinados por factores filogenéticos y por el individuo esto es para recordarnos que estos son los factores que deciden si un factor estresante se percibe como una molestia o como un trauma un trauma psíquico específicamente una, la distinción que podemos hacer hablando del estrés es agudo y acrónico. La respuesta adaptativa es transitoria y prolongada y la peligrosa es la segunda, claro, la prolongada en el tiempo, porque tenemos dos valores basales de GC elevados y una la actividad vagal aumentada y desarrolla también a menudo una estrategia pasiva, la adaptación y especialmente el debilitamiento del de la respuesta glucocorticoide lleva a la incapacidad del animal para soportar los retos a los que se ve situado debido a cualquier impacto psicológico que aumentan estos factores estresantes. El estrés social puede ser agudo, pero a menudo es más crónico y especialmente eficaz en producir cambios persistentes en la funcionalidad del eje del HPA, es decir, en la en HPA, per, per, una incerteza social percibida en la anticipación social, de un conflicto social, incluso en la ausencia de conflicto en un momento, todo ello produce una actividad del eje HPA y el resultado es la agresión, lo cual lleva a una facilitación mutua entre la respuesta al estrés y el conflicto social. Es decir, si estoy ansiosa, atraigo las agresiones, o sea que tenemos una espiral perniciosa que coloca al animal en una situación incluso peor. Hay distintas medidas de no vamos a hablar de todas ellas, sino de las endocrinas y comportamentales, porque las otras son indirectas o difíciles de calcular. O sea, ¿Qué podemos hacer de las medidas de endocrinas del estrés? La, los, los niveles glucocorticoides excretados no, no son el mejor indicador porque no pueden discriminar entre uh, uh, la depleción no, y la adaptación. Sin embargo, se de utilizan de mucho porque se pueden medir en... Distintos tejidos fácilmente y sobre todo el cortisol, que está considerado universalmente como el marcador clásico del estrés crónico porque implica la patogénesis de la ansiedad crónica. No hablaré de todas las formas en las que se puede medir el estrés ni el cortisol, pero si a alguien le interesa, sí que puedo hablar de ello más tarde. De todas formas, los ensayos de glucocorticoides fecales son los mejores y lo que es importante saber, lo que es importante saber es que Valorar solo las medidas endocrinas no basta porque solo te da una parte de la imagen. Y del mismo modo, medir solo los marcadores comportamentales nos deja una imagen borrosa del nivel de estrés al que está sujeto el animal porque no es consistente ni es suficientemente sensible y lleva a una mala interpretación de los datos y se requieren más muestras para poder. ...poder decir algo con exactitud. La mejor manera de proceder es midiendo tanto la respuesta psicológica como la fisiológica. Lo que realmente es importante recordar es que la ausencia de comportamientos anormales... ...no implica la ausencia del estrés y la presencia no necesariamente implica la presencia del estrés. Realmente lo más importante es llevar bien la situación, no implica uh, bienestar... Si sí, tengo una vida muy estresada, tengo daños, sufro daños. Es muy importante porque la gente dice, sí, pero estos gatos pueden soportar bien el estrés. Y no es cierto. O sea, estamos haciendo lo mejor de un mal trabajo, pero sigue siendo un mal trabajo. ¿Qué sabemos de la respuesta al estrés de los felinos? La primera parte no es muy bonita porque se hacen estímulos hipotalámicos eléctricos en gatos mantenidos en aislamiento en laboratorios en restricciones y sujetos a manipulaciones experimentales realmente todo ello es terrible sin embargo los estudios nos han dado algunas informaciones válidas tanto con el acceso a la funcionalidad de la HPA como con la correlación entre el comportamiento emocional y las medidas endocrinas y también sabemos que hay una congruencia sustancial entre el comportamiento emocional elicitado naturalmente y los producidos con estimulación eléctrica. Había un segundo grupo de estudios en los que, que me interesan mucho más y eran las emocios, emociones calculadas y que procedente de los factores estresantes uh, naturales, como la manipulación, la recolocación. Y uh, esto se uh, calculó en centros de rescate uh, y en laboratorios. Y, y en ellos los cátodos uh, están uh, sujetos a, a est factores estresantes muy distintos. Y por tanto, es muy uh, difícil nombrarlos a todos, porque tenemos uh, tanto... Factores estresantes socioecológicos, los derivados por el hecho de que los vivos gatos viven con otros, a los que no necesariamente les gusta, y a otros procedimientos. Y veremos estos puntos más tarde durante mi presentación. Lo interesante es saber es que a distintos estudios Disculpate. Es un desastre con la tecnología, dice la ponente. Uh, un factor de adaptación. Al, luego Kessler y Antonal uh, desarrollaron uh, otras uh, medidas de adaptación uh, importantes uh, de utilizar si tenéis un poco de tiempo y comprobarlo en, gatos, en varios gatos, lo que hicimos en mi grupo fue calcular tanto los marcadores del estrés uh, hormonales como psicológicos uh, en 10 refugios en estudios longitudinales muy amplios. ¿Qué podemos decir de uh, las uh, medidas comportamentales del estrés? Pues uh, la ansiedad, ansiedad y, uh, se manifiestan por cuatro grupos de comportamientos, inquietud y posturas tensas. Disculpad por mi inglés. Tengo una lengua un poco vaga, pero espero que podáis entenderme. Tengo inactividad e inhibición, comportamientos autodirigidos y otras actividades de desplazamiento. Y las características de interacciones agonísticas y afiliadoras. malestar inquietud. Sabemos que la ansiedad provoca una, una motivación de escape y si no se puede escapar entonces se produce hiperactividad porque toda esta inquietud tiene que salir el gato se muestra hiperactivo y estos son marcadores de gran estrés que se reconocen, pero también hay otros tipos de hipermotilidad como comer demasiado esparcir la orina estando alerta, hipervigilante vocalizar tener filorecciones, etc. La inquietud ha sido descubriendo como una asociación positiva con el cortisol en los gatos, las posturas tensas. Alguien ha dicho que la relación entre las posturas de relax y tensión pueden revelar ansiedad. Se han desarrollado siete niveles de tensión en los gatos. We we did, we y lo que, que hemos hecho es uh, coger to, otro uh, enfoque uh, y observar and, uh, uh, y tener en cuenta la porcentaje de, la de las posturas defensivas o bienestar en gratos que viven juntos y hemos visto que el descanso defensivo se asocia con los marcadores crónicos del estrés y el descanso confidente se, da, se asocia con la taraxia es decir, con la ausencia del estrés y veremos estas posturas veis tumbados boca arriba de una forma muy confiada y asertiva se asocia con los niveles fecales y de cortisol y positivamente con la testosterona que es un indicador de un buen comportamiento y con un comportamiento afiliativo agonístico y con la actividad es decir, jugar, explorar marcar terreno, etcétera mientras que ponerse bien trabajo, estar medio um, encogido, se asocia positivamente con la cortisol, negativamente con la testosterona y positivamente con la actividad y um, con otros comportamientos que vamos a ver inmediatamente. Que son. Uh, Uh, hay uh, distintas medidas de comportamiento, uh, conflicto, frustración, aburrimiento y es análogo a la autolimitación en los primates uh, y unos resultados extremos uh, son la retirada que tienen. Uh, los mismos síntomas que los humanos cuando mostramos depresión. En estos momentos tenemos que hablar de dos distintos estilos de síndromos de superar basados en las experiencias genéticas. Hay dos tipos de reaccionar de forma activa y de forma pasiva. La activa implica la amenaza frente al control, provoca la lucha o el escape, está gobernado por la amígdala, costa uh, tensión comportamental y una defensa refensiva. El gato es territorial y uh, es agresivo. Y cuando un gato es agresivo frente a su cuidadora, tienes que alegrarte porque es un gato sano con una forma positiva de interactuar con los factores estresantes. Por otro lado, tenemos el modelo pasivo que implica pérdida de control, lleva a la depresión. Está gobernado uh, por el hipocampo y el septum, y implicadas en la inhibición. Y significa que el gato reduce el campo de sus actuaciones. Realmente, los que están en refugios van de la, a la cama al sofá y otra vez, y no exploran la casa o. Uh, o ningún otro entorno en el que se encuentren. Este es un signo muy malo. Y acaba con la retirada, que es una elección conservadora, es decir, el gato decide ser inactivo, conservar su energía, ser subordinado, uh, moverse poco... Uh, Realmente está inhibido y realmente es fatal para ellos. Realmente la activación de un estilo o del otro depende de distintos factores, del tipo de factores estresantes de su personalidad y de otras características individuales como el rango o las condiciones si un gato está bien alimentado y uh, tiene uh, un ranking, un nivel elevado, probablemente reaccionará de forma also, activa. Las experiencias también son muy importantes. Si ha tenido malas experiencias en el pasado, seguramente elegirá el comportamiento pasivo de para la reacción. Además, tenemos pruebas de dos personalidades extremas, la proactiva y la reactiva generalmente tienen estas dos estrategias distintas, pero lo que no está claro es si se si, si, si ven alteradas por factores antes del mismo modo a lo que hemos descubierto en nuestro estudio, aunque es que a los gatos proactivos eh, muestran más exploración y comportamientos interactivos, eh, es decir, socialmente son más activos eh, en ambos eh, lados, eh, por eh, bueno y malo, pero esto no es un problema para ellos. Eh, también eh, muestra menos, eh, menos niveles de cortisol y de testosterona, es decir, los animales proactivos eh, se ven menos afectados por el estrés que los, eh, que los pasivos. Las imágenes de los dos estilos. Disculpad que haya tenido que utilizar un gato escocés para las malas caras porque no tenía buenas fotos de gatos domésticos. Y esto es muy convincente. Y en el otro lado podéis ver una forma muy pasiva de reaccionar a las amenazas. Conocemos que el estrés, el gasto reduce la exploración y juega menos, pasa más tiempo alerta y escondiéndose. Y además encontramos estos grupos de comportamiento que llevan a una personalidad inactiva y la inactividad se asociaba positivamente con el descanso defensivo y la inactividad y el descanso inactivo se asocian de forma positiva con distintos marcadores del estrés, endocrinos y del comportamiento, mientras que la actividad para una personalidad proactiva se caracteriza por niveles de cortisol y testosterona altos. Aquí veis otra imagen de los comportamientos sean implicados. Si habéis visto el gato que está tumbado uh, sobre su espalda, evidentemente también depende de la temperatura. Es decir, tenéis que tener en cuenta los animales durante la misma estación. Si no, en verano todos están tumbados así. Las interacciones afinitivas, actividad, exploración y juego social e incluso... y las interacciones agonísticas si el animal es proactivo. Este es decir, las agresiones suaves no son un problema para los animales proactivos, pero sí para los sujetos ansiosos. Tenemos todos tipos de actividad, de marcadores de, de olores. He cogido algunas imágenes distintas en las que se rascan, pero pueden utilizarse también otras imágenes. Estas pueden asociarse positivamente con el bienestar, no con el estrés. Uh, Esconterse es una acción compensadora. De acuerdo con uh, la táctica de gestión de conflictos uh, que elige el felino, que es. Uh, Evitar, evitar el conflicto, Los, se han descubierto que esconderse está asociada negativamente con el cortisol y la orina y avanzaron que hay dos respuestas, o bien activación del eje HPA o esconderse y esconderse sería una forma de, de, de tratar la situación. Lo que descubrimos es que el tiempo que se pasa a escondiéndose se asociaba negativamente con el cortisol fecal y del gel del, del pelo y con el rascarsea y con la actividad inactividad, que son marcadores negativos, cuanto más separado y escondido está un gato, mejores son sus condiciones. Por último, hablamos de los comportamientos autodirigidos. Sabemos que gastarse y sacudir el cuerpo están asociados con el estrés psicosocial que se estudia mucho en los mamíferos sobre todo y en los primates y algunos otros factores se asocian con el estrés de los Gatos porque se afectan, son afectados por drogas ansiogénicas y uh, ¡Ah! Y las reacciones como ¡uh! revocan una, una respuesta de estrés inmediata en los gatos que desencadenan el que sea, uh, muevan la cabeza y uh, se autorrasquen. Uh, y podemos que los uh, gatos uh, lamiéndose durante confrontaciones, uh, por ejemplo, a, a mitad de temporada empiezan a confrontarse y luego empiezan a lamerse y es una forma de... Liberarse del estrés excesivo durante la confrontación. Van de y otros investigadores encontraron que rascarse y sacudir la cabeza son marcadores de un estrés agudo que sea que procede durante el conflicto social. Lo que sea, la, la, la, la, la lengua lame ambos labios es así por ejemplo y podéis verlo cada vez que veis a un gato a, a, tímido además descubrieron que todos estos comportamientos pueden asociarse y que dependen de la dopamina y también son uh, comportamientos uh, normales uh, para distinguir entre normal y anormal nor uh, depende de la intensidad y de la frecuencia porque también tienen razones para rascarse uh, o para namerse por ejemplo en los refugios uh, es normal tener alergias y algunos parásitos y por último, podemos considerar las características de las interacciones agonísticas y afiliativas, porque nos dicen muchas cosas de la personalidad del animal, de los gatos, y descubrimos que las relaciones de afinidad se asociaban elevativamente con los marcadores de estrés crónicos y las interacciones agonísticas suaves se asociaban positivamente con el bienestar y negativamente con los marcadores del estrés, pero solo en los gatos prácticos. Activos y la proximidad activa, es decir, el sentarse o estar cerca de otro gato, se asocia negativamente con los marcadores del estrés. Así pues, estamos seguros de que podemos decir que el, los comportamientos de afinidad son un buen signo de unas buenas condiciones en los gatos. Y aquí hay una lista de todas las relaciones de afinidad que pueden mostrarse en estas imágenes y si queréis podemos hablar más de ellas después. Esta diapositiva es un resumen. Recordar que uh, esconderse es un tipo de estrategia y es, hay uh, uh, factores agudos, posturas de estrés y la actividad muestra a un estrés crónico. Tenemos la personalidad proactiva y reactiva, y lo que no sabemos es si el tiempo que esconden escondiéndose está relacionado con la personalidad proactiva o reactiva esto está aún por descubrir pero estamos seguros que al tiempo uh, que pasan escondiéndose está, se arroll, um, está asociado a otros marcadores negativos hemos hablado del estrés y qué podemos decir del bienestar no good uh, definition for well pero um, the a nice, a la eudaimonia the quiere decir que queremos una buena vida para nuestros animal. uh, animales domésticos, para cualquier animal. Again, y tenemos estos comporta comportamientos que hemos visto y podría haber unas buenas muestras de eudaimonia si un gato juega bien, tiene unas interacciones afines, eh, se, se siente seguro de sí mismo, se puede decir que es un gato feliz. Desde luego tendríamos que hacerles una entrevista para saberlo eh, ciertamente que es así, eh, pero bueno. Eh, el marcaje, el comportamiento de marcaje es muy importante y es muy eh, relevante en la vida felina. ¿Por qué los, casos, los gatos son tan vulnerables eh, al estrés? Lo son mucho más que los perros, por ejemplo, sobre todo a la ansiedad social. Cuando estudiamos animales domésticos, tenemos que eh, dar un paso atrás y examinar el, el nicho trópico de, de, de, y ver cómo evolucionó la especie. Eh, en este caso, el felino silvestre Cívica, porque sabemos que el gato doméstico parece que procede de una subespecie del África del Norte, de esta especie, y hay otras subespecies, y todos los genes de estas subespecies eh, se encuentran en el genoma del gato doméstico y estamos seguros casi que el, eh, los gatos proceden del norte de África. Y el, el nicho trófico y las condiciones primarias tienen grandes consecuencias que son mórficas y fisiológicas eh, y que afectan su comportamiento en la difusión geográfica. ¿Cuáles son los factores claves que describen lo que es un gato? Un gato es un animal especializado en. Eh, un, que, eh, un, pre un predator que eh, ataca a pequeños animales, eh, le, le gusta cercar a sus eh, a animales y eh, lo hacen de una manera oportunística. Y en lo, evidentemente eh, en un bosque es mucho más fácil ser oportunista. Todas estas condiciones requieren ser secretivos y, y agudos. Por lo tanto, son animales que cazan solos, tienen sus territorios exclu exclusivos y esto tiene una consecuencia dramática cuando estructuras la vida del gato de, de una manera solitaria. O sea que tienes la territorialidad de los animales, de los gatos salvajes o de los animales que viven en, en abandonados, es decir, los animales que no dependen de humanos, que los podemos encontrar por el campo o en una isla desierta. Estos animales tienen su territorialidad, la territorialidad de, de, típica de los carnívoros, eh, también eh, terrenos exclusivos para las hembras, que eh, son cubiertos para, por algunos machos, la socialización es indirecta y el contacto puede ser frecuente pero indirecto. Los gatos se comunican a través de marcar eh, con su esencia y emiten eh, señales sociales que prevalecen. Y solo tenemos una, una... Vemos de una forma clara eh, los eh, signos de amenaza. Hay eh, po, una po, poca ritualización y los... No digo que no exista la jerarquía, pero no es necesaria. Y tenemos algunos estudios sobre la eh, subespecie líbica y en, en condiciones ecológicas que fa, favorecen la socialidad eh, mantienen una vida solitaria. Mientras que las especies subdomésticas forman colonias más fácilmente. Creemos que o bien hay unos prerequisitos sociales en las subespecies o bien esto es un efecto de la domesticación a través de la selección de las, del estrés social. El gato doméstico desde luego es socialmente mucho más flexible y va desde el, el, el estilo solitario que es congruente con lo que hemos visto con los gatos salvajes a una, eh, una colonia bien organizada y densa que vemos en algunas colonias rurales. O sea, por un lado tenemos una territorialidad semi-exclusiva y después una territorialidad de grupo con una tolerancia alta y las colonias están um, organizadas sobre unas líneas matriar matriarcales, eh, son, tienen una, una paternidad mixta eh, a la eh, maternidad y me gustaría Hablar de los cambios territoriales, que esto, porque esto permite que los gatos eh, puedan vivir eh, en el mismo territorio eh, y, y no matarse como lo harían perros en la misma situación. Hay una reversibilidad en el mismo gato a través de la vida, porque un gato puede crecer en unas so condiciones sociales y después convertirse en solitario. Y también es posible al revés, aunque esto es más difícil. Todos los gatos, aún los más sociables, eh, quieren pensar que son el único gato del mundo. Es, esa es su tendencia. O sea que la elección entre ser sociales o solitarios depende en la distribución de recursos en la individualidad, en las experiencias sociales, también en la genética, desde luego, y también en las tácticas antiinfanticidas. Y incluso cuando los gatos son muy sociales o sociables, son territoriales y solitarios en cuanto a cazar. Eh, l, l, y esto les evita eh, conflictos y esto es muy importante. Se requiere una cierta privacidad. Eh, y, y también una cierta jerarquía y un, o una cierta dominancia y esta es la imagen que nos encontramos en los centros de, de gatos, en los refugios. También son eh, tolerantes e eh, igualitarios desde el punto de vista reproductivo y algo muy importante es que rompen la asociación cuando la asociación no es provechosa para ellos. Dado que no son filogenéticamente inclinados por, por la selección, como, como lo son los perros, por ejemplo, si el coste de vivir juntos es mayor que los beneficios, la respuesta típica es dejar o, o a, a los compañeros o, o irse del grupo. Esto no es fácil cuando es cuando un gato libre, pero cuando están en, en un apartamento o en un refugio, eso es imposible y entonces eh, el estrés social es crónico y se necesitan eh, estrategias que reducen el conflicto social y ya hemos visto algunos de estos, hemos visto cómo se esconden, por ejemplo, o las eh, interacciones de afinidad, el, el marcaje, etc. Bueno, bref, brevemente, sobre el estrés social. Eh, en una población eh, eh, salvaje, la competencia se ve a través de luchas, o por ejemplo, yo como más rápido que tú, o competencia, es decir, voy, me, voy a luchar contigo. En las situaciones de, de, de, de, de, de donde están cautivos, normalmente la comida es abundante, no tienen que luchar en ese sentido, pero hay una cierta, cierta inestabilidad social e incerteza y anticipación de conflicto que les causa ansiedad. Por lo tanto, la forma normal en el refugio es un comportamiento proactivo y esto es malo porque se genera una espiral de condiciones que empeoran. En los grupos eh, que eh, están libres, los gatos pueden mitigar la, mm, los conflictos, pero normalmente cuando están encerrados no tienen ninguna eh, relación. Además, en los grupos libres, la tensión social puede ser compensada por unas relaciones más amistosas, una eh, jerarquía eh, clara que disminuye los conflictos y el hecho de que los gatos pueden vivir eh, encerrados y las relaciones amistosas eh, están presentes pero solo en parte de los gatos, gatos que son del mismo grupo, o gatos que han estado socializados desde una edad temprana. Eh, no hay una jerarquía lineal dominante, por lo tanto, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, eh, normalmente los animales dominantes tienen la prioridad a la hora de comer, pero... Eh, normalmente los más eh, ansiosos son los primeros que comen en una situación de refugio, porque si no, pueden eh, perder eh, en una confrontación y, y, y los eh, prefieren esperar y comer más tarde. Y los gatos no pueden escapar. Podemos decir que a los gatos les gustaría tener una vida social, pero odian a los gatos además de las personas. Lo que nos encontramos en los refugios es que hay demasiados um, gatos, tienen una, so una situación um, de de que, que lleva a la ansiedad, la incerteza, y eso hace que haya una mezcla de estrés psicológico y, y físico, y esto puede llevar a falta de esperanza y, an y an ansiedad, u otros factores de eh, relevancia psicológica o cualquier otro estrés. Por lo tanto, lo que se ha dicho de la sensibilidad de los gatos eh, en su entorno social, se puede decir también de la perturbación social, porque los gatos son una especie solitaria que no tienen unos mecanismos de protección sofisticados, los primarios tienen estrategias para poder eh, afrontar el, el conflicto y reparar el daño causado por el conflicto social, pero los gatos no tienen esto, o lo tienen en una medida muy reducida. Por lo tanto, tenemos las sinergias perniciosas que hemos visto. Este gato, por ejemplo, era, estaba en un grupo, lo cambié de grupo, y se comportó de una manera completamente distinta, y ha vivido ahí subido al árbol, y durante el verano, sobre unas maderas durante dos años. Y cuando lo cambiamos a otro grupo, eh, se comportaba como cualquier otro gato. O sea que solo es interesante eh, probar distintas oportunidades para ellos. Los estudios que tenemos en Italia son clásicos en una situación de refugio italiano, eh, donde están en, en, en, encerrados, tenemos... Eh, árboles y cabañas donde se pueden refugiar y hablando de la calidad de su entorno tenemos que considerar unas dimensiones generales y las condiciones de, de, las, de las facilidades en las que viven hemos visto que los gatos prefieren espacios abiertos y, y entornos complejos porque esto les da la oportunidad de esconderse o de salir. Otra cosa es la, la, la predictabilidad de su gestión o de una colonia. No se puede hacer mucho cuando se gestiona una eh, colonia en ese sentido, pero lo, como mejor sea lo, la lo homogeneidad, eh, mejor será el manejo de la colonia. En cuanto a los en, gatos salvajes que van de 0,25 a 900 hectáreas, o sea que mmm, podemos dejar esto porque es demasiado complejo, lo que hemos visto en nuestros estudios es que con las dimensiones que van de 95 a 5.000 metros cuadrados que corresponden a una densidad que va de 2,2 a 4,5 metros cuadrados por gato vemos que el cortisol baja el, eh, tanto el fecal como el del el pelo y también la testosterona que aumenta cuando se aumenta el espacio el nivel de actividad el esconderse o el explorar Aumenta si hay más espacio, esconderse eh, es en relación negativamente al cortisol, eh, las interacciones mejoran con el espacio y también su confianza. En cuanto a la disponibilidad del espacio, nos ha sorprendido porque las posiciones defendidas y los marcadores de estrés agudo tienen una doble tendencia. En el, en el umbral de 2,5 metros por gato, 2, en sitios mayores vemos que se invierte la proporcionalidad, o sea que los refugios más pequeños estaban bien protegidos, eran opresivos, pero al mismo tiempo protegían, mientras que los, los grandes refugios tienen grandes... Eh, agujeros en, en, en, las, en las vallas, o sea que los, gan, los gatos podían salir, pero otros gatos o incluso perros podían entrar en el refugio y ellos se sentían menos protegidos. Vemos aquí un ejemplo donde hay un refugio muy pequeño que es prácticamente opresivo, el de color, color naranja, que tenía 900 metros cuadrados, eh, permitía que los gatos saliesen a una zona verde de 5.000 metros cuadrados, que no estaba permitida para los humanos, pero eh, sí a los gatos. O sea que tenían un gran espacio ahí, pero al mismo tiempo tenían miedo de otros gato, gatos abandonados que no vivían en su refugio. Si añadimos el nerviosismo a los marcadores de estrés, vemos una asociación negativa con el espacio. La disponibilidad del espacio se puede considerar como el factor más importante para reducir el estrés y una buena protección de unas buenas vallas es importante eh, en los refugios grandes. Eh, no tener de una población excesiva es algo positivo y, desde luego, todo esto está correlacionado con la dimensión de la, del refugio. De, de una, si es un espacio bien estructurado, naturalista, con, también tener eh, sitios para su eh, defecación y o, sitios para comer que estén bien esparcidos, y el uso del espacio también nos da una forma muy diversificada. Los gatos eh, tienen una, un modelo muy diversificado del uso del espacio y esto afecta su, su compartimiento. Su comportamiento, perdón. Pero también es siempre una ventaja. Hemos puesto pequeñas cajas y hemos visto una bajada del estrés y un aumento de la, de la confianza y de las ganas de explorar. No tengo estadísticas sobre el número de eh, bandejas para la defecación o de boles para comer, cuando hay un plato de comida para 10 gatos, como es la situación que hay ahí, hay una gran tensión, muchos salen marcadores de estrés antes y durante la comida, solo cuatro gatos compartían un plato de comida, Estoy hablando de comida húmeda porque la, la seca está siempre disponible y eso crea tensión, comportamiento antagonista, antes, pero no durante la comida. Y la peor situación es, o mejor es cada cuando cada gato, gato tiene su propio plato, sobre todo cuando es comida húmeda. En cuanto a las... En, en cuanto a las bandejas para su defecación, um, aquí los gatos, um, aquí había 10, si no hay marcas y tenemos un gato bully que está monopolizando el acceso lo cual era muy desagradable, y la otra situación donde tienes más posibilidades para que puedan defecar y orinar en estas bandejas, y entonces están más contentos. Voy muy rápido, o sea que voy a acabar pronto. Cuando se tiene un espacio mejor estructurado, eh, así se da más, más eh, oportunidad de marcaje y también eh, cajas de cartón o troncos para que puedan rascar, eh, plástico también, piezas de plástico y esto actúa como si fuera un cepillo y se les pone hierba eh, de gatos para que eh, se les, les sea más atractivo, pero después hemos quitado la hierba y ellos han ido ahí, seguido a, han seguido yendo a este sitio, o sea que esto está muy bien, y en el primer eh, periodo teníamos un control en A, y en el segundo, un control y después el enriquecimiento después. O sea, enriquecimiento primero, después control, después control y después enriquecimiento. Pero los, cat, los gatos necesitaban ser cambiados a espacios más pequeños. O sea que al final separamos el estudio, pero los resultados son los mismos. Los voy a mostrar. Cuando sacamos el enriquecimiento... Tenemos un aumento de cortisol y una bajada de eh, eh, tes, testosterona, tanto en las heces como en el pelo, y una disminución de la exploración y un aumento de los comportamientos eh, autodirigidos y en estrés. O sea que podemos concluir que cambiar. De una situación enriquecida donde pueden marcar o rascar a una situación control donde vuelven a las condiciones originales hay una bajada de exploración de comportamiento eh, asertivo y también una, un aumento del estrés y del cortisol. En el otro grupo. Los gatos que al principio estaban en una habitación de 39 metros cuadrados, es decir, un metro y medio cuadrado, un, un, un, sí, un metro y medio cuadrado, que era la situación de control por gato, cuando se les pasó a 21 metros cuadrados con solo 79 centímetros cuadrados por gato, en las mismas condiciones pusimos el enriquecimiento y después fueron pasados a la, a la, a la, al exterior como se podía ver en las imágenes. Um, hay un aumento de cortisol cuando los gatos pasaban a habitaciones más pequeñas, pero cuando introducimos el enriquecimiento, el cortisol bajó drásticamente y los niveles eran los mismos que cuando los gatos podían uh, salir al exterior, es decir, la, el, el, el enriquecimiento que les permite el marcaje, etcétera. Con, con un, en unas zonas de 24 metros cuadrados por gatos en una zona con césped, que estaba muy bien y durante el enriquecimiento vimos una bajada de los marcadores de estrés agudo y de comportamientos negativos también en, en el resto, eh, en el descanso eh, negativo o defensivo, perdón y después de resituarlos, no hay que olvidar que en otros estudios habíamos visto que el marcaje está negativamente correlacionado con el cortisol, o sea que como más marcaje menos estrés o eh, eso es lo que parece por lo menos y hay una asociación negativa entre un una marcaje positivo entre el marcaje y el espacio de, de, o sea que como más espacio tienes más marcas y como más marcas eh, menos estrés es este, este, este bucle no sabemos mucho sobre el comportamiento de marcaje, estamos estudiando esto para poder tener más detalles, pero es muy importante para los gatos, o sea que hemos visto varios indicadores de ataraxia y factores que modulan a nivel individual o a nivel de grupo y espero que no haya tomado demasiado tiempo extra